Semana, no me entregan la weá, cachetos. Hoy, hoy día fue un día interminable. O sea, era como que no paraba, no paraba, no paraba, y se atacaban la weá, y no sabéis qué hacer. Y me llegaron un grupo de 20 viejas, ¿sí? y, y yo no la había alcanzado a explicar porque llegué tarde porque no tengo auto, decirle que los grupos siempre se le vende un menú, no platos individuales. Entonces la cocinera... ¿Cómo sabía eso? Sí, si es, no, po, vendió 20 platos diferentes, po, güey. Ah, se, fue, se, se iba a demorar, po, güey. Se se demorar. Igual lo sacó rápido, yeah. pero igual le reclamaron, además que las señoras son quejillosas y te piden el pan. Y más encima, y encima pasó una talla re fea, que había una niña que era, parece que se estaba como definiendo y era muy chica y se metió, parece que era un niño que se metió en un baño de mujeres ah. y la vieja lo retó y sabéis que a mí la vieja ya me estaban dando jugo ¿cachai? ya yo dije no quiero ir a hablar con ella porque es una discusión, en realidad te quieren chupetear sí. y yo no, te pasa weá si queréis conversar y ¿A qué lugar, te referís con chupetear? que te reí tampoco, ah, y te no te quererme. escuchan, no hay ah. posibilidad de diálogo, es como sí. y, y la loca se esquita se esquita se esquita se esquita y yo creo que hay mucha hueá de terapia, ¿no? en la hueá de servicio hay mucha gente que el reto, la descarga de la persona tiene, tiene que ver un rollo como por ejemplo, yo ahora estoy en Venado mm. ¿sí? y de repente me vas a una hueá con el loco de la bomba, la encina yeah. y, y le tiras y la y caga al loco sí, o exacerbo la hueá claro. por ejemplo, yo estaba... <coughs> ¿Qué me pasaba a mí? Yo, tenía, yo estaba, yo estaba tomando, armando pedidos y recibía los pedidos. Y tenía todas las batallas con la maquelera, porque estaba el hueón de la plancha, estaba el copero y un hueón atrás, que te hacía la fritanga Ahí está, risa este hueón, pero tú tienes que. Este hueón es el que lleva el tiempo a la cocina. Llega el pedido, se sí, hace, sí. va armando así. ¡Tú, tú! ¡Qué tuc, linda analogía! Porque. Va llevando Como, como este todo es, sistema. Es, este tiene, este tiene es el otro, 10. Tiene este, este Tiene entropía ahí. Además. este mueve. Este es, pero no puede ser cualquier hueón. Porque, por ejemplo, si este se le quema la carne, ya, córrelo. Tira, dile, se tira claro. todos los pedidos. Pero hay una inteligencia interna. Exacto. Hay, un, hay una, una estructura la acá, una, una coordinación. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, el, el problema que tuve yo, que si yo, yo tuve mucho rato trabajando de armado hasta que llegó Daniel. Él me, él me reemplazó. Ya. Yeah. Y me pudo sacar de la cocina porque él hace lo mismo que yo. Pero cagó la risa. En este momento, la cocina... A mí me iba a molestar la cocina. <risa> este, el último 15 minutos no pongas nada. Ya. Yeah. Lo que pasa es que yo... Con el tiempo que yo llevo, ¿cachai? yo no quiero trabajar con gente que no me moleste. Entonces yo armo mi equipo y me acomodo a mi forma de ser. Claro. Y por lo tanto, es como un patrón que tengo de gente, y es que es muy común que se hagan amigos. Por lo tanto, y como yo no trabajo ¿Y mucho... ¿Y tú querías evitar eso? que se, ¿Amistad dentro de...? No, el, no, no, no. Pero te pero, de esas cosas... Pero, pero, pues, es que eso, es que me, me pasó que... Es que depende, me ha pasado una pura vez en la vida Pero... pero cuando, y ahora que me pasó hace poco, nadie enganchó Fueron, fueron molestias yeah. indistintas, como dicen los Netflix Risas indistintas mm -hmm. <risa> La verdad es que eh, todos se llevan súper bien Y yo no ando pichurando a nadie acá yeah. Yo llego, a veces yo pasaba que yo... Yo los fines de semana llego como a ver ya, a corregir ya Mira, Maga, ¿sabes qué? Eh, a ver, tú Perro, no da lo mismo, ¿cachai? El guacamole abajo, la salsa arriba. Quizás a ti te da lo mismo, porque un... pero a mí no me da lo mismo que claro. mi trabajo. Claro. Así que lo hacía así. Y si no, sí, lo hago corta. Te vas. <risa> así, claro. como que no, no, así como a. Uh, ¿Cómo se llama este dictador coreano? <risa> Kim Jong-un. Jong pero la gente que ya cacha que trabajar acá sabe eso. Por lo tanto, todos llegan, bueno, yo abro, ¿cachai? Yo, aquí, la gente, yo no, no, no. Nadie tiene hierro. Todos llegan, hacen sus cosas y todos se van, y no hay mal ambiente, de hecho la Macarena es como que como tiene el templo y lleva al local, entonces no hay aquí buenos pichureándose. yo una semana caché un, un atraso así muy bueno y yo al loco como que lo, le llamé más la atención o no lo empieza a apurar, pero en general eh, no, pero eso es muy común. Es que depende también cuando tú madures, como profesional, no, cuando si soy, putas, no hay estar estresado toda la vida, y yo igual quiero evitar esa hueá. Pues... Es que yo también, yo creo que es fundamental. Hay gente que asume unas responsabilidades y, y, y... Pero tú y... tampoco puedes ser tan light, ¿cachai? O sea, como... bueno, o sea depende. Mí, hay pues, cosas que tú las puedes hacer de la misma forma, pero claro. más relajado. Pero por ejemplo, yo asumo que tengo hija, familia, entonces, eh, claro, pues no podía darte el lujo de ser tan light tampoco. Sí, pero porque... siempre hay una responsabilidad porque me que cumplí con El guacamole wea. abajo, la salsa arriba, eso es lo que ya, yo. Eso no yo light. No, porque eso es lo que yo vendo. Y, pero, eh, porque, Pero, ya, ya, explícame a mí, yo, bueno, una, una persona que yo. Pero, asumiendo que no soy una persona que no tiene idea de nada, de gastronomía Ya, tú, tú, llegaste, ¿cuál es la diferencia? tú llegaste por la promoción de Instagram. Tú quieres ese taco que yo te vendí. Ya. Ya, ya dame el taco. Y te mando una weá. De hecho, ese, ese, ese taco. Ah, por una ese wea de taco, imagen Ese taco me dio, me quitó una estrella en Uber. <risas> Tú, a ti te da risa, pero. No, sí, sí, no, sí, sorry, ya, pero está bien. Ya, pero es que, pero es que está bien. Ya, pero si tú venís está por un producto, tú venís por Arrollados Primavera. No, pero sí si te entiendo, ¿eh? Porque si es Arrollados Primavera. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, ese taco es bonito. Si otro formato, sí, pues. pero, pero si tú me decís, sí, eh, yo, yo te digo, ya hagamos podcast y tú venís con tu equipo y te pones a animar. Weón. No yo no joder. vi. No, pues, Sí, pero, pero, no, no. Y no, loco, pero. Y el loco pero, te reclama y el loco. Ya, que, pero. Eh, pero te, el entiendo. loco te reclama y hay locos que te reclaman bien y hay buenos es que son súper Ya, el, pero, pero, pero también. Eh, este, es mi, este es más o menos el equivalente que yo pienso. Eh, yo pido un completo y alguien viene y le pone palta abajo y el tomate arriba. Porque lo estás entregando al revés. Sí. Pero un completo igual. no yeah. ¿Cachai? Pero, pero no, pero entiendo, entiendo. Te entiendo, te entiendo el concepto. Te, en el sentido de que puede venir alguien y decirte, oye, pero, este no es completo que siempre pedí. Pero si la parte está abajo. Pero no, tenés, pero la parte está abajo. Tú tenés que tener una, tenés que tener una seriedad de uniformidad en tu trabajo. O sea, a eso va el rollo. O sea, por ah, ejemplo, la foto de McDonald's, el hamburguesa... Tiene una forma, ¿no? Esa, sí, mira, sí. Si tú quieres, mira, si tú quieres, tú, tú tienes que poner un negocio, chico, caché, que mm. vendís completo y tal, lo mismo o esa weá, bueno, está bien. Pero si tú querías establecer tu trabajo y llevarlo así más masivamente, te tienen que sacar bien la weá. Porque por ejemplo, yo me llama un loco, por ejemplo, de Pirke. Mm. Me ha pasado, yo quiero la parrilla de dos. Ya. Yeah. Ya, no porque yo me quiera hacer el, el jefe bacán y relajado, ¿cachai? Me van a mandar cualquier weá, pues, wea. Me van a mandar dos pollos, una chuleta y un vacuno. Mm. No, pues, perro, si aquí todo pasa, aquí es súper relajado, No, pues, weón. Estoy relajado en me, medida que tú hagas bien tu trabajo. Dale. ¿Cachai? Ese es el rollo. Me acordé de una película Casino, ¿la he visto? Sí, hace mucho tiempo. Casino. El casino, Robert De Niro hace un dueño de sí, un casino. Y el loco y bella, una loca que no lo quiere y todo. Que... Claro, mm. el casino. En el momento de su pick, el loco es un seco, el Sí. En el momento de su pick, tiene todo bajo control el casino. Todo, todo, todo. Ah, loco. sí. Y es tanto, así, es tanto así que están comiendo con, con, uno, con otro güey bacán, un diputado, un senador de Estados Unidos. Y de repente el weón come y abre y ve un muffin y el muffin tiene como dos pasas Ay, y después ve otro muffin y el muffin tiene como 15 pasas no, entonces, entonces el loco va con el cocinero y le dice quiero que ahora todos los muffins tengan la misma cantidad de pasas sí, y el cocinero lo ve y le dice pero tú sabes que con ese, ese ese puro pedido va a ser que nos demoremos 3 horas más o sea no es eficiente va a ser que nos demoremos 3 horas más no importa acá se hace lo que yo digo otra sí. cuestión. porque en el fondo la escena lo que quería decir era que no importaba la, la cantidad de muffin en la weá, o sea, la cantidad de pasas en los muffins. Lo importante era... El poder que tenía eh, el loco. Exactamente. Ya, pero que no estamos hablando de poder acá. Claro, sea, no, no, no, no, no el poder... No, el poder que tenía okay, el, el loco, la eficiencia que tenía que demostrarse, ¿cachai? ese era la bola. ese era... Es importante porque aquí todo tiene que estar, si, si, en, si alguna cosa está fuera de control, eh, esto se nota, se transmite al cliente, hay, hay todo sí, un que, uno, pero, un, ya, en pero mi, que tiene que en ver? Mi caso, en mi caso, por ejemplo, yo el taco del huerto es un producto el más bonito que, que, que tengo, ¿cachai? Y Ah, sí, sí, sí te Fotogénicamente, entonces yo eso lo vendo y ah. eso me lo piden. Y por ejemplo, el otro día el loco, sacamos, eh, acepté malamente un pedido, estábamos con mucha gente, y el loco me dice todos los productos excelentes, y, mira, por ejemplo la calificación, porque no da lo mismo porque hay gente, o sea, mira, yo no pesco esas weas, ¿Cómo? pero hay gente que pesca esas weas. Entonces, todo rico menos esta wea. Y justo era el taco del cuarto que ¿Qué? más <risa> promociono yo, pues, weón. No, Entonces puede traer clara. No, porque por ejemplo, mira, ya, si el loco me hace esa wea, es desordenado para eso, va a ser desordenado para todas las weas. Va a ser cochino, ¿sabes? No. ¿sabes? Va a ser. Bueno, no, pero, hay, ya, pero, hay, yo creo, creo que están un poquito, pero. No, no, no, pero no, te entiendo. no, no. no. Yo te puedo, mira, yo por ejemplo, yo porque este tema yo lo he hablado, de hecho yo he hablado bueno, este es tema. Es importante, es importante. Sí, porque yo por ejemplo, si a mí un hueón, por ejemplo, me pasó una una loca, yo le hice una entrevista por, por WhatsApp. Ah, da lo mismo si yo en realidad quiero cachar, mm. o al menos tener una impresión de la persona. No, pues, no da lo mismo. Tiene que venir la persona, porque si la persona quiere trabajar, va a mostrar interés, va a hacer lo posible venir a trabajar. Ah. Ahí ah, cuando me yo, yo soy más flexible porque también... Puede ser el caso. Pero es que son, son cosas... Es que, mira, no es especial no es que, de que de verdad no podía venir... Nunca, pero es no. que hay cosas que tú te vas ir dando cuenta... Hay, sí, porque por el da ojo lo del mismo, tiempo. Por da el ojo lo que... mismo si tenía, por ejemplo, un problema o dar una prueba. Es la actitud de la persona y te, te vas a ir dando cuenta no. en cosas, ¿cachai? Si la persona sirve o no te dio Es como, por ejemplo... No sé, pues, eso te puede. Ya, eso en sí da lo mismo. No claro. se va a morir nadie. Claro. Entonces, ah, eso, pero, pero eso es una no, señal pero, de, de algo más grande, digamos. Eso, claro, es la, si esa es, es la tesis. Ya, pero si se, si se vuelve a repetir, si es una habitualidad, no puedo. Ya, pero si Ahí se está entiendo, el problema. Ya, se entiende. Yo, ah, mira, yo te entiendo, ya. El, los, porotos y los, los, los porotos primero y tómate después. O viceversa, no, no, no recuerdo. Lo hago al contrario, tú me retás y me dices, no, yo puedo no entenderlo. Puedo perfectamente no entenderlo, sí. pero. ¡Ay, qué tontera! Yo, yo, yo, yo lo que he aprendido es que tuvo que tratar de que eso. Ya. No, pero, pero, pero, pero para terminar la idea. Mm. Eh, yo puedo entender perfectamente eso, pero claro, si continuó haciéndolo, me parece súper bueno, ¿no? ¿Cachai? O sea, si no, no hacerte caso, no hacerte caso. Porque da ah, tan lo mismo, porque. No, porque así sí, mismo te... como yo digo, mismo como yo digo, los porotos primero de tomate y después, pero ¿por qué? ¿Para qué voy a seguir haciéndolo si tú ya me dijiste que no? Pero hay gente que porque a, a es porque, voy, está canto, porque a te quiere llevar la contra, lo hace. A eso voy. Y hay una señal de que el weón está... Porque para una wea tan chica, porque tú mismo, yo, o yo mismo, dije que era muy chica, tomate o poroto primero, y no, lo, no, lo, no eres capaz de darlo vuelta, porque también es muy chico darlo vuelta. Hay, hay,